Un segundito, un segundito. Ya. Yeah. ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Rodolfiño de México! ¿Qué fue lo que te llevas del día de hoy, campeón? Lo que me llevo es que debemos sí, y tratar de que siempre nuestras, nuestras ganancias sean mayores que lo que debemos pagar. Muy inteligente. Estás asociando el mentefacto. Muy bien. Listo. Venga, miramos quién pide la palabra. Venga a ver acá quién está pidiendo la palabra. Nah. ¡Rodolfo! Natalia, ¿qué aprendiste el día de hoy? Aprendí que la riqueza no se no se mide en el dinero, sino en el tiempo. Muy bien, Natalia. Muy bien. Manu, ¿qué aprendiste, preciosa? Bueno, realmente ya lo dijo Natalia, entonces. Ok. Traten de decir cosas que no hayan dicho los demás. Eh, Luisito, ¿qué aprendiste? Y la tuya es doble porque toca también que hable Donovan. Ah, bueno. Eh, que cómo trabajar para tener un.. Eh una libertad financiera exacto cómo trabajar para tener una libertad financiera y Donovan qué dice eh, está viene eh. está en el bien, baño está en el baño okay. listo eh, David Santiago ah perdón no Richie se lo es listo lo que más me llegó así chévere esta sesión que sí, tuvimos sí. fue que ya sabemos cómo podemos mejorar nuestra, nuestra calidad de vida, mejor dicho, ¿sí? sí. ¿Y se dice así? Creo que sí, sí no me acuerdo. Sí. Bueno, entonces, ¿podemos mejorar nuestra calidad de vida? Eso fue lo que aprendimos siendo. Así ah, organizados y teniendo un orden previo, sabiendo okay. lo que vamos a hacer. ¿Sí me entiendes? Perfecto. Muy bien, Richie. Eh, Martín Sin ¿qué dices tú, campeón? ¿Qué aprendiste el día de hoy, Sin? Que puedes generar riqueza con vending machine. Exacto, puedes generar riqueza con la vending machine o con la expanding machine. Muy bien. Muy bien, campeón, muy bien. Eh, a ver, ¿quién más dice acá? Luisito el angelito. Pido la palabra. Luisito.. Eh, listo. Eh, em, eh, no, Emiliano, no. David Santiago. ¿Qué aprendiste, campeón? David Santiago. Profe, ya aprendí más o menos cómo es la, la riqueza material. Sí. Y que también hay algunas que, que también dijeron que sobre que la, la el dinero no se mide con, bueno, con la riqueza no se mide con el dinero, sino que se mide con el tiempo. Porque sí. si por ejemplo en una cuenta nosotros tenemos el dinero como para un año. Sí. Pero si, si manejamos ese dinero gastándolo no tan a menudo, o sea, gastándolo, por ejemplo, en un día yo gasto 2.000, en otro día yo gasto eh, 5.000, así como no gastando tanto, así que digamos, ¿Sí? y ese dinero puede alargar, alargar más o menos como le digo, esto eh, la, el tiempo, el Exacto. tiempo de duración. Exacto, muy bien, muy bien, excelente campeón, excelente, muy bien David Santiago. Listo, F eh, sigue Luisito el Angelito. Yeah. Eh, que Don yo Roman. me acuerdo de un libro que se llama Deja de trabajar y que habla de sí. el dinero de otras personas y el tiempo de, de, el tiempo. de las Exacto. otras personas. Exacto, y que aprende la sesión, Tonoman. Pues eh, hay, muy, hay cinco escalones de la riqueza. ¿Cuáles? Ah, este... Bueno, es capta, que no me acuerdo muy bien, pero esos son los que, esos dos son los más importantes. Ok, pon más, más atención, Donovan, en la sesión para poderte retroalimentar. ¿Listo? Bien, sigue, Luna. ¿Qué aprendiste, preciosa? Aprendí que lo más importante no es trabajar para tener dinero, sino hacer que el dinero trabaje para uno. Listo, Preciosa. Muy bien, hacer que el dinero trabaje para uno. Muy bien, no trabajar por dinero, sino hacer que el dinero trabaje para uno. Pam, eh, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dani, ¿qué aprendiste, Preciosa? Eh, bueno, queremos tener más plata de la que tenemos y eh. para tener más del doble. ¿qué? de la plata que tenemos. Y que el dinero no el dinero no se mide con eh, plata, sino que con tiempo. Y que no debemos poner cuidado a las que nos dicen que no lo no vamos a lograr. Exacto. Ok. Pero ojo con eso, Manuela. Porque la mayor inversión es, tu es el tiempo que le dediques a tu inteligencia financiera. Aquí estamos invirtiendo tiempo en nuestra inteligencia financiera. Bueno, Manuela, yo sé que es un chiste, que me estás molestando. Eh, profe, pregunte la frase que dejó la otra clase. La declaración anti cerdo, David Santiago... ¿Te refieres a eso, David Santiago, no? Entonces, no sé cuál es la frase, campeón. No, no pero no es sé que te callas porque lo que viene de ti no es lo que necesito. Lo que necesito ya me viene una naturaleza infinitamente más próspera y más poderosa que tú. Esa es la declaración anti-cerdo, campeón. Esa es la declaración. Muy bien, muy bien, David Santiago. Ya, ya se está ganando los... Los puntos, los puntos de la mentalidad de riqueza de este módulo. Listo, mis queridos libertarios. Enciendan sus micrófonos porque nos vamos a despedir con el grito de guerra libertario. Bueno, chiguelos, recuerden, el futuro es libertario. Adiós, que descanse. Chao. Chao.